Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí al Parque del Retiro. Estamos frente a la Biblioteca del Retiro y la verdad es que me parece un sitio muy bonito para dar una vuelta, eh, pasear, correr, cualquier cosa de estas. Eh, además, estaba por aquí por aquí cerca tomando algunas fotillos. Eh, no sé si habéis visto el vídeo de ayer en el que estuve haciendo un hiperlapse, pero que, que os paséis a verlo porque... La verdad es que me llevó un poquillo de tiempo y yo creo que está interesante. Eh, esta tarde iré a un movimiento por la regeneración política de España, que bueno, a ver qué, qué me cuentan. Esto lo lleva otro youtuber, no sé si lo conocéis, es un abogado contra la demagogia y yo creo que está bastante eh, interesante porque bueno, ahora mismo el tema de de que haya partidos y todo esto que le lleve la política, pues yo creo que es un poco perjudicial para para nosotros ya que bueno digamos que todo el trozo de pastel pues se lo llevan unos pocos entonces bueno vamos a ver qué es lo que nos cuentan en esta asamblea y a partir de eso pues ya os cuento he estado siguiendo a, eh, pues esto a este youtuber que es el abogado contra la demagogia y sus ideas me parecen interesantes ahora bien eh, una reestructuración política de españa puede ser un poco complicado así que ya veremos en qué en qué acaba esto y si realmente hay un cambio real en las, últimas, en las últimas décadas estamos viendo que, que España necesita una reforma política urgentemente ya que no estamos cómodos con la manera que ahora se lleva lo que es la democracia aquí en España y estamos viendo que en la política acaban personas que, que no son actas o que no están preparadas para el papel de, de políticos o para llevar un país entonces bueno vamos a ver si con esto del movimiento por la regeneración de españa eh, conseguimos algo o, o se queda en nada así que nada ya os iré contando venga vamos a ello yo sí que me doy cuenta que lo repito constantemente o sea yo por ejemplo tengo el canal de youtube y está creciendo muchísimo porque ya somos 90.000 está creciendo mil y pico al día últimamente mucho o sea la gente Realmente yo creo que está muy harta porque ves los comentarios la gente puede apoyar pero es la que a la gente, las personas les cuesta moverse, les cuesta mucho el, el, ya el salir de, de tu ordenador, el moverte a hacer algo, el tener alguna actividad, incluso venir aquí a escuchar, pero yo creo que el apoyo que podemos tener puede ser muy amplio a pesar de que aquí no seamos muchos porque yo creo que... Muchísimas personas nos pueden apoyar, ya digo, ahora ya somos casi 100.000, aunque les cueste dar el paso de moverse. Pero en un momento en el que haya que tomar una determinación, una decisión o un voto, como decimos, o una cosa, yo creo que, que la gente sí que pueda al final apoyarnos si, si cree que la propuesta que tenemos es válida. Al respecto, ha comentado una cosa a él y ahora yo la he pensado y sí la quería comentar, el decálogo. Yo el decálogo lo he quitado de la página web del de, de movimiento. ¿Por qué? porque entiendo que realmente lo que nos interesa es aglutinar al mayor número de personas posibles, es decir, que, que las personas que vean eh, lo que es este movimiento se sientan identificadas con lo que estamos defendiendo y cuantas más cosas pongamos es más difícil que las personas se identifiquen con ello, o sea, reduciendo al máximo las cosas que defendemos es mucho más fácil que las personas se identifiquen, porque luego el resto de puntos del, de lo que sería del movimiento, al, al final yo también lo he reflexionado, digo José, lo tenemos que decidir entre todos, no tiene que estar ya impuesto, igual la gente está conforme con ello o no está conforme con ello, pero habría que someterlo también a votación, entonces lo básico es... Los, eh, por eso le he puesto la web, los cuatro principios sobre los que se debe basar un movimiento democrático y a partir de ahí los otros es quitarlos para que sean las personas las que lo decida. Si realmente se decide que es importante el ecologismo o si es importante luchar contra ciertas ideologías o si es importante cambiar, pues bueno, se, que lo decidan las personas porque si no caeríamos en el mismo defecto que denunciamos que es decidir las cosas antes de que las personas las hayan decidido por sí mismas. ¿no? Entonces yo creo que, es que hay que reducirlo simplemente a los cuatro principios democráticos porque lo que tenemos ahora mismo para mí no es una en absoluto, es una especie de tomadura de pelo y bueno, y a, y a mí ya lo que más miedo me da es la deriva a la, hacia la que yo veo que nos están llevando que a mí no me gusta en absoluto y que bueno pues para yo personalmente yo pues bueno pues yo soy padre otro será porque es joven y porque no le gusta y otro será porque tiene hijos también como yo lo que sea no pero al final vemos que hay una deriva en la cual pues nos toman el pelo se están aprovechando y nosotros no pintamos nada la gente no nos preguntan para nada importante simplemente te dicen refréndame para que yo mande durante cuatro años y luego tú ya no pintas absolutamente nada hacemos con tu voto lo que nos da la gana y creo que eso es al final en lo que estamos todos de acuerdo, que no nos gusta ese sistema en el cual, pues al final, no pintamos absolutamente nada, ¿no? Pues es como el tema que decía el coronavirus. El otro día en Bilbao, a una persona que relativamente conocida, pues fueron los sanitarios porque tenía tos, fueron ahí eh, a su vivienda, sacaron a la mujer y lo menos que que se llevaran a su mujer. Bueno, pues ya vino la policía, ahí se la llevaron, ahí le detuvieron, le, le, le llevaron al psiquiátrico y dijo, pero ¿qué es esto? O sea, nuestros derechos individuales los vulneran porque teóricamente hay una gripe, pero bueno, lo mismo te ponen encerrar en un hotel, no sé sea, lo que quieras. Entonces, que son cosas que yo a mí personalmente no, no me gustan, que las veo de pues muy, pues, muy poco democráticas y muy totalitarias. ¿no? Entonces, un poco el, el tema que, bueno, me sale un poco del lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que hay aquí, pues bueno, que se creen las delegaciones en cada lugar, el próximo día estoy en Valencia, en Valencia también va a estar mucha gente, creo que aquí, pues la gente que ha venido, la gente que está interesada, pues, bueno, está aquí Fran, todos los que queréis colaborar, pues ayudarle, porque claro, cuantos más seamos haciendo cosas, es más fácil hacer cosas, porque al final yo solo no hago nada, yo con él hago más, él con un grupo de 10 hace más, pero él con un grupo de 50 puede hacer muchas cosas, y luego intentar, pues bueno, estas ideas... Pues eh, con, con más ideas y con actos, pues que se conozca más esto para que luego se pueda o que, o que las personas lo conozcan y puedan apoyarlo más allá de lo que son los partidos políticos o el sistema de partidos políticos que nos hace creer que es el único sistema posible para la democracia cuando realmente lo que son es un auténtico cáncer para la democracia que solamente lo que hacen es chupar dinero, gastar dinero y nada más que eso. Entonces, tampoco, eh, sin más, eso, animaros a que colaboréis con él, a que colaboréis aquí en Madrid y que, bueno, que montemos un grupo majo y que vayamos creciendo y poco a poco, sin prisa, sin ninguna prisa pero sabiendo lo que queremos y cuál es nuestro objetivo, pues seguir creciendo y luchando para ello, y como digo, como lo he dicho se trata de evitar, sobre todo eh, organizaciones jerárquicas eh, eso hay que evitarlo totalmente y que cada organización de cada sitio es absolutamente independiente de las demás, que no haya nadie que mande que no haya un líder que no sé qué sino que simplemente en cada lugar, pues sea una, una cuestión pues eso, democrática, y bueno donde las personas pues, puedan decidir lo que quieran hacer sin que nadie les mande por encima por narices, como es lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco eso es lo que puedo comentar.